Hola, hoy es un día muy especial, el 21 de abril, el aniversario del nacimiento de Roma, y también es el aniversario del nacimiento de En Roma, hace 18 años. Un tiempo este muy especial para conmemorar un nacimiento. Vuelvo a estar de nuevo en el pasillo de mi casa, en el que hace 18 años nació la página de En Roma, han pasado tantas cosas. Dame tú, Roma, tanto cuanto dejé por tenerte. Creo que Roma nos gana siempre queriendo, porque con la realidad de En Roma he recibido muchísimo más. Se ha creado una auténtica comunidad. En aquellos en el año 2002 eh, corrían a mi lado Raquel, Iago, estaba a punto de nacer Lucía. Toda una vida que se estrenaba. Y también se estrenaba esta aventura de en Roma. Más adelante llegó Emiliano, que con su esperanza, tesón, con su trabajo, hizo grande... Este sueño la ha hecho realidad. Y luego llegaron Daniele, Chiara, Pedro, Alice, Virginia, Diego, todos los que colaboran conmigo aquí, en Roma. Y ahora volvemos, después de 18 años, a estar en este pasillo, trabajando. Es una vida cotidiana escondida, pero real. Y ahora, a diferencia del inicio, en Roma es un gran tesoro. Gracias precisamente a las personas que lo forman. Gracias a todos los maravillosos guías, mis colegas, que son capaces de crear y recrear Roma con sus palabras. En fin, quería dejaros, enviaros este mensaje como un mensaje de confianza, de esperanza. Para deciros que aquí seguimos, en Roma, que seguiremos trabajando cotidianamente en lo que podemos. No sabemos lo que nos deparará el futuro. Tenemos esperanza. Pero no podemos hacer más que sembrar cada día con nuestro trabajo cotidiano. Y lo seguiremos haciendo mientras tengamos fuerzas, posibilidades, es realmente una realidad hermosa la de en Roma. Gracias a todas las personas que lo formamos y a todos vosotros, los más de 300.000 personas que durante estos años han confiado en nosotros y han puesto en nuestras manos una forma de ver la ciudad. Gracias, por tanto, por todo lo que habéis hecho en estos años. Gracias también por todo lo que espero que hagamos juntos, pudiendo disfrutar de esta maravillosa ciudad. Quería, por tanto, saludaros. Y os saludo con una palabra romana, hermosa. Vale. Salud.